El paro se mantiene. Bajo ningún concepto nosotros vamos a levantar el paro. Lo hemos levantado. Pero sí le digo, a las 2 de la tarde realizaremos una importante reunión con el sector comercio que nos ha convocado. Vamos a escuchar la propuesta de ellos. Nosotros llevamos nuestra propuesta y decidiremos si levantamos o no el paro. Pero el paro se mantiene. Y hay que decirle a las autoridades que no le mientan tanto a este pueblo, que no le digan a nadie que ellos han convocado a reunión porque mentira. Ellos lo han dicho de manera somera y con llamadita de teléfono. No una propuesta formal, que el pueblo de San Francisco de Macorís le agradezca a ellos como funcionarios el trabajo que estén haciendo. Así que a las 2 de la tarde estaremos en la Cámara de Comercio, reunidos con los comerciantes. Y ya después de esa reunión determinaremos el qué hacer.